Hola, ¿qué tal compis? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo dos anuncios que probablemente les interesen bastante. El primer anuncio sería que mañana, mañana 21 de diciembre de 2020, apunten bien esa fecha porque a partir de mañana van a salir nuevas ofertas en Respawn, van a salir ofertas muy jugosas por lo que parece. Papá Noel va a llegar a Respawn Así que estén pendientes del juego Vayan entrando Entren mañana Y vayan entrando por estos días Porque aunque esto no está confirmado Yo creería que Probablemente Lo más probable Es que vayan metiendo Nuevas ofertas diariamente Diariamente yo diría que ponen y quitan nuevas ofertas así que vayan entrando al juego así sea 5 minutos miren las ofertas si pueden comprarlas y adquieran estas ofertas que más que ofertas yo diría que van a ser un regalo porque hay algunas filtraciones por ahí que la verdad están bastante buenas Si quieren ver esas filtraciones se los dejaré por acá arriba en una tarjetita Pero todavía no se vayan Porque tengo un segundo anuncio Que decirles que la verdad es muy interesante Y bueno Siguiendo con esto De las nuevas ofertas Ya saben vayan entrando diariamente Porque probablemente Lo más probable es que van a estar Entrando y saliendo Ofertas muy jugosas Muy baratas y pues nada, no, no quiero que se vayan con algún arrepentimiento porque no pudieron comprarlas por no estar pendientes del juego. Y la segunda noticia, la se, el segundo anuncio que les tengo es que a partir de mañana se acaba el plazo para participar en el sorteo barra concurso. En el sorteo de todo esto que estarán viendo por acá que está haciendo DL. Y pues nada, hasta mañana hay plazo para hacer eso, hasta mañana 21. Así que se los recomiendo bastante que participen, está bastante fácil. Y si todavía no sabes nada de lo que estoy hablando de qué concurso, pues te dejaré otro video por acá arribita para que vayas y mires este video donde te enseño, te explico cómo participar. En este concurso Así que ve, dale ahí arriba En la tarjetica que te salió Hace un rato Y nada chicos, esos serían los dos Esos serían los dos Anuncios, el primero mañana salen Las ofertas Y el segundo que vayan a participar Porque se acaba el tiempo Para participar en el sorteo De DL Así que nada chicos, espero que les haya gustado Espero que haya sido de utilidad Para ustedes este video si les gustó denle un like, suscríbanse a este canal para averiguar todo lo que pasa en respawn y si quieren ir un paso más allá vayan y me siguen a mi Twitter que ahí estaré avisando todo lo que pasa en respawn horas antes de que lo suba a este canal. Y nada chicos espero que les haya gustado, espero que les haya servido este video, si les gustó denle un like. Suscríbanse todo eso Compartan y nada chicos Un saludo a todos Un saludo a los viejos y nos vemos Hasta la próxima